Muy bien, creo que ya estamos listos, listas. Suéltame, Daniela, empezamos. Claro que sí, bueno, ya tuvimos nuestro espacio de receso y ahorita les invitamos a que ingresen. Vamos a continuar con nuestro, con nuestro panel. Entonces, vamos a presentar a cada uno de los participantes. ¿Quiénes son? Así es, y antes de eso, pues queremos mencionarles a quienes están acá en la sala, a quienes nos están viendo a través de Zoom, a quienes nos están siguiendo a través de la Facebook Live, que FENASCOL les da la bienvenida a este espacio y que esperamos que sea muy productivo para ustedes también. Y además, queremos mencionarles que nuestro director general de FENASCOL tiene unas palabras muy importantes para darles. Le daremos el paso inicialmente a Don Henry Mejía. ¿Podemos? Allá? Sí, ya, ya. ya, ya. Ay, este mismo. Pero acá grande, allá chiquito. ¿Esta la misma cámara? No, no sé qué cámara, pero... ¿Esto? Ah, ya, ya lo hice. Sí, un... ¿Pongo? No, no. no. Uh, bueno. Pero es la misma cámara grande. No, no que no, no, no. Voy a hacer sí, una pequeña intervención. Tengo a los panelistas, estoy pidiendo su atención. Pues en el público pueden llamar a los demás. Quiero darles una información importante. ¿Me están llamando por aquí? ¿Todo bien? Bueno, es acerca de un tema. Sabemos que. Hay algunas personas que están manifestando quejas y también a través del Zoom nos han dicho eh, el inconveniente eh, con las participaciones del público, de verdad que son muy limitadas y muchos se quedan con eh, las ganas de participar. En este momento tenemos 40 personas viendo en vivo, entonces pensando en la solución a esta situación con el tiempo, eh, pensando en extender un poco más este espacio de intervenciones, preguntas. Tenemos eh, al final de esta jornada panel de mujeres, en donde participará Cinda Manoy, eh, que viene de Iguake, Marlene Gallo de, de Medellín, Juliana como representante de Bogotá, estas tres mujeres estarán conversando, eh, estarían conversando en este panel, pero por tiempo estamos pensando en que podemos hacer su reprogramación y eh, realizarlo mañana, para que podamos extender ese espacio para que puedan participar tanto en Zoom como de manera presencial y hacer sus preguntas a los ponentes. Yo sé que la gran mayoría sabe eh, de pronto, el día de hoy, la celebración, sabemos que, sabemos que hoy es el día de, a ver, el reconocimiento, tanto internacional y también es el día internacional de las lenguas de señas, pero también en Colombia, gracias a la ley 2049, en su artículo 9, Repito, la ley 2049, en su artículo 9, contempla que a nivel nacional también celebramos la lengua de señas colombiana, uniéndonos a esa conmemoración y celebración mundial, ya que entonces estuvimos hablando de que en este 23 de septiembre eh, el único país se celebra de manera nacional su lengua de señas es Colombia, así que debemos, debemos celebrarlo, es el 23 de septiembre, Día Nacional de la Lengua de Señas Colombiana, y asimismo tenemos el marco internacional en la celebración de las lenguas de señas. Eh, sé que otros países tienen distintos meses para celebrar su lengua de señas nacional, pero el único país es Colombia en coincidir tanto en su celebración internacional como nacional. Entonces es importante vamos a pintar este mensaje y recordarle a todos que estamos en las semana en la celebración de las personas sordas y también eh, este día tan especial. No sé dónde corregirán, pero es la primera vez en la historia donde contado, contamos con representantes, eh, 100 personas sordas que van a ir a los termanes en Risaralda, en Santa Rosa de Camar Vamos a tener tres vehículos que nos van a movilizar hasta este lugar. Y también tenemos 20 personas oyentes que nos vamos a dirigir a estos termales, a este espacio tan maravilloso, tan tranquilo, que proviene de paz. Y cuando lleguemos, probablemente, eh, pues vamos a ver pues, que anteriormente ya tienen la experiencia. Con eh, tres, cuatro sordos en sus instalaciones, pero hoy vamos a ver que la gran mayoría de personas que van allí son personas sordas. Así que vamos a tener 100 personas sordas que vamos a desplazar hasta este espacio. Creo que es en la historia de Colombia la primera vez donde vamos a estar en un espacio como este, así que el Nacional de la ley de Estudios Colombiana y vamos a unirnos en esta celebración y vamos a trabajar por ello. Les cuento además que ahora en la tarde, eh, pues a las tres eh, panelistas que se es, que han organizado para estar en este espacio, pues eh, tenemos la novedad de la reprogramación, pero se van a estar igual de lindas el día de mañana para poder conversar alrededor de este tema tan importante. Entonces, esto va a ser de generar un espacio más dilatado donde tengamos participación de todos, tanto de manera virtual y presencial, porque sé que el Código de Ética es un tema al de nuestra comunidad y pues Fenasco en este momento eh, si bien eh, eh, no hay tiempo suficiente para abordar todas las preguntas que tenga el público, pueden acercarse a los panelistas de manera personal y conversar frente al tema, sí, porque debemos tener control del tiempo. Así que muchas gracias y estamos de acuerdo que vamos a ir todos a los terminales. Esto es de gran enviación. Y es, tenemos invitados muy importantes en la mañana de hoy que van a estar hablando del tema que estamos trabajando, ¿no? Código de ética en los servicios de interpretación, cuáles son los retos que vienen para futuro, qué está sucediendo, entonces, pues son ellos nuestros panelistas y también pues, está nuestro moderador, el señor Joaquín Hernández, subdirector de programas en FENASCOL, será el encargado de modelar este panel. También estará Luz María López, ella es doctora en educación y también es lingüista. Es una persona sorda con amplia experiencia en la comunidad, es una líder sorda de la comunidad. Está Sebastián Ramírez, que también está, es un intérprete sordo, está estudiando en la Universidad de Valle también. Y también está con nosotros John Borges que es un intérprete de amplia trayectoria y también es formador de intérpretes. Y en estos momentos él trabaja en la Agencia para la renovación Territorial para el Gobierno Nacional, que es parte de lo que ha sido su maestría. Entonces, ellos tres a la parte de este panel bajo la modelación. De Joaquín Hernández. Recuerden entonces pues que será él quien estará encargado de hacer las preguntas en la misma dinámica que en nuestro trabajado. Gracias. y de acuerdo a la Convención de la ONU de, de los derechos de las personas con discapacidad sabemos que no, las personas sordas no puede, tienen accesibilidad no, y hay que contar no, con servicios no, de interpretación profesional como lo la Convención. Entonces esto quiere decir que el gobierno y el Estado y tienen que dar cabida a las personas sordas que es que se con a comprar. servicios accesibles no, pero profesionales que tan acorde, Ya, eh, obviamente, algunos países han ido implementándolo y las personas sordas están teniendo esos accesos sí. a los diferentes sí. lugares, a los diferentes entornos, pero pues antes no ha habido esa formación. Ahora contamos eh, con los servicios de interpretación y con las carreras de formación de intérpretes. Pero, pues, ¿cómo podemos garantizar este comportamiento ético en el servicio de interpretación? Entonces quisiera que habláramos en torno a esto. Mi primera pregunta, no sé quién de ustedes quiera eh, contestarla. Para que los intérpretes puedan prestar este eh, servicio de calidad y tengan una conducta ética, ¿qué eh, alternativas o qué se ha pensado? Eh, para poder garantizar esos servicios profesionales y éticos? ¿No ¿Por fin? ¿Qué, pudiera, eh, ¿qué, ¿Qué alternativas podríamos brindar para que esos servicios de calidad se den? Me gustaría iniciar respondiendo esta pregunta. Primero, muy buenos días para todos los asistentes. Tú mencionas el tema del código ético, pero entonces esto ha a un a unos retos las cuales son esas entidades, organizaciones, instituciones y demás, ya esta mañana a través de tu presentación aquí nos mostraste una historia de lo que se tiene en, el, en respecto al código de ética. Pero esos documentos que están allí son de gran valor y son muy, muy, muy importantes. ¿Pero por qué son importantes? Porque es en este momento que están surgiendo las diferentes situaciones. Se dice, bueno, ¿y a quién le hago tu el llamado? ¿A quién voy? ¿Pongo mi qué. ¿Dónde está su orientación? Entonces, es ahí donde le vemos corpo. Por eso la ley dice que es un intérprete profesional. Pero no puede ser solamente un intérprete profesional. Es buscar esos, esos referentes. Ese, ese valor que se tiene al interior de esa de esa premisa que tiene la ley Bueno, las entidades están contratando intérpretes, están contratando el servicio de interpretación, pero ¿cómo es esa actitud? Entonces cuando surgen esas, esas situaciones que nos afectan a nosotros como comunidad sorda, es allí donde nace, que se tiene ese código ético para hacer las orientaciones pertinentes. Entonces, decimos, bueno, tenemos diferentes códigos de ética, el código ético de ontológico, tenemos eh, posiblemente el disciplinario, entonces dice, ¿Cómo llegamos al punto medio entre ellos dos? Entonces, ¿cuál es lo, lo principal? Que todos los intérpretes tomen conciencia. Eso es lo más importante. Tomar conciencia frente a, los, a lo que se tiene. No puede ser que nosotros sabemos que el intérprete no es un robot, es un ser humano. Claro que sí, que siente, que tiene emociones, pero que. Hay que hacerles unas orientaciones, unas orientaciones para que se tengan las mejores acciones, las mejores actitudes, para que sean conscientes de recibir esa recomendación. Entonces, que no es fácil, pero que se debe hacer. Entonces, es por eso que el código de ética permite el llamado a esas entidades para que sea como una anexo. Entonces, todos los contratos deben ir como un anexo. Entonces, ese anexo va a ser ese código de ética que en el momento en que yo firme... Hago frenética, tengo que ser consciente de esos principios, de esos aspectos que ven en el código de ética. Y que cuando subo una situación, yo pueda decir: Mire, recuerde que usted no cumplió con ese código que está anexo a su contrato. Entonces, eso es importante para llegar a esa, esas actitudes, esos comportamientos acordes a las situaciones y a los momentos. Eso es lo que tendría para responder. Bueno, yo estaba pensando frente a lo que manifiesta Sebastián. Yo creo que, bueno, anteriormente se usaba el servicio de interpretación y el año pasado, cuando empezamos con el programa de la Universidad del Guadalajara, de interpretación, tuvimos logros y hallazgos en diferentes aspectos, como eh, encontramos que estas personas tienen una gran amabilidad, valores. Pero siento que el servicio de interpretación está cambiando, porque no es un servicio de interpretación de manera automática. Estamos hablando de personas que sufren el trabajo, que a veces se equivocan, sí, pero yo creo que lo que necesitamos, como primer punto, es que en las universidades, entre otros actores, nos unamos en este trabajo del código de ética. Yo creo que eh, es importante investigar, adquirir esos conocimientos, porque para mí eh, sigue siendo un poco confuso el código deontológico, ¿sí? No sé, por ejemplo, Juan Camilo, estuve conversando con él y estábamos hablando sobre este código, código deontológico con esta serie, y estaba manifestándome que el código de ética es diferente, ahora estamos hablando de un código disciplinario. Necesitamos generar una, un solo término que albergue con exactitud este, este concepto. Estamos hablando código deontológico que es más bien un corte legislativo o es un código ético más bien autorreflexivo. Sí, el código deontológico significa que eh, cuál es la percepción que se tiene del servicio y que asimismo sí sea eh, alimentado por la propia percepción del intérprete y su ejercicio. Entonces hay que tomar una decisión al respecto, no podemos ir divagando entre deontológico, ético, disciplinario, es importante establecer un concepto para. Otro punto que quiero manifestar es que los intérpretes están muy pasivos, están como, bueno, eh, receptores de información y ya. Los intérpretes, cada uno debe también alimentar ese código de ética, porque ese código de ética representa no una línea de fenómeno para nada. Esto representa es venga, yo lo vivo, esta es mi experiencia y ustedes también tienen una perspectiva desde su orilla, ¿sí? Eso nutre el código para mí. porque yo conozco gracias precisamente a la oportunidad que me da la Universidad del Valle de ser docente, de, de, de, de identificar eh, muchas situaciones, eh, por ejemplo, cómo se adquiere eh, el conocimiento, cómo se llega a estos intérpretes a través de la formación de múltiples cosas, creo que en un 40% y en un 90%. Y también, eh, donde las personas sordas adquieren el conocimiento? Generalmente en las asociaciones, pero la escuela ha hecho formaciones, sí, pero encontramos... La pregunta es, ¿dónde pueden aprender los intérpretes este tipo de conocimientos? En las asociaciones, sabemos que algunos obran bien, obran mal, pero necesitamos estandarizar una técnica que albergue estos conceptos. Y además, que los intérpretes despierten, que empiecen a gestionar estos conocimientos. ¿Para qué? Para ofrecer un servicio de calidad. Sí, sí, pues bueno, ¿a qué cámara? Mirá, que está mi derecha, ¿no? estar está la está. Bueno, bien, este, lo primero que quisiera decir es darle las gracias a la Federación por la invitación que me hace poder participar en este panel. Y segundo, pues también reconocer el trabajo y lo que el gran día, el día Nacional de la Lengua de Ciencias Colombiana. El documento que nos estaba presentando nuestro subdirector de programas, el señor Joaquín Hernández, pues es un documento supremamente importante y maravilloso para la comunidad. Porque la verdad es que nosotros nos damos cuenta que no debe permanecer guardado. que Tenemos que sacarlo y las acciones que se deben llevar a cabo de ahí en adelante, pues vienen en diferentes vías. La primera de esas es una acción de promoción. Es decir, tenemos que promover la enseñanza y la apropiación de este código de ética en todos los espacios, con personas sordas con personas oyentes, con las entidades, con los intérpretes, promover que las personas lo conozcan, que sepan realmente que hay. Y claramente, es que Joaquín ya lo estaba mencionando, es un documento extenso, es un documento de varias páginas y pues requiere unos ajustes también, unos ajustes que lo lleven también a tenerlo en una versión de lenguaje sencillo y que permita pues, que sea mucho más accesible a todos. Y lo que allí dice. Y la traducción, obviamente, también a la lengua de señas de este código de ética para que pueda servir para hacer esta difusión. ¿no? Entonces, la línea de divulgación y promoción de este código. Ahora, lo que tiene que ver con eh, formación. Y en esto estoy totalmente de acuerdo con los Mar. Esta formación también debe ir en doble vía una formación formal, una formación informal. Y a qué nos referimos cuando hablamos de formación formal, es toda la formación que se da en la academia, en las universidades, en las diferentes materias que están viendo pues, nuestros intérpretes en formación. Y cuando hablamos acerca de la informal, es con todas aquellas personas que no tienen acceso a esta clase de espacios, como por ejemplo la Universidad del Valle, la Universidad del Bosco, por ejemplo, que no existía hace tanto tiempo que se tenía el espacio en la Universidad del Valle en la parte tecnológica o la formación que se estaba haciendo en FENASCOL. Toda esa parte ética que no se tenía, los talleres, las partes prácticas, los encuentros internacionales, cuando vienen expertos internacionales, a eso me refiero, ¿no? Entonces, lo formal en la academia, en esos cuatro o cinco años que se tienen en la academia, en las universidades, bueno, universidades, vos que creo que son cuatro años, ¿no? Entonces, la universidad del Valle también y que se pueda tener, que paralelo a eso, pues aquellas personas puedan acceder. A la formación informal en este código de ética y que no tengan que esperar 4 o 5 años. Y que se les puedan dar los principios básicos de lo que contiene este código de ética. Vía de promoción, vía de formación y también la tercera vía es una vía de incidencia. Y la incidencia, ¿quién la hacen ustedes? La federación. Federación. La Federación Nacional de Sordos de Colombia tiene mucho poder. Cuando se hace esa incidencia y se muestra que hay un código de ética, se hace la incidencia con las alcaldías. Por ejemplo, cuando se habló de Tumayo, de Neiva, de Cali, qué sé yo, diferentes espacios, y es que se haga esa incidencia y claro, se conozca el código de ética, y en las regiones se haga esa incidencia, desde la parte del movimiento asociativo, pues obviamente es supremamente importante para la comunidad sorda. Ahora bien, algo más hay que tener presente y que va atado a las asociaciones de sordos, obviamente las asociaciones de sordos algunas deben ser en el comité de intérpretes, no todas, pero existen los comités de intérpretes y también están todas pues, las asociaciones de intérpretes. Las asociaciones de intérpretes que están allí federadas con FENEL y los comités que están al interior de las asociaciones. Entonces, que se hagan esas acciones de incidencia de esta clase de, de estos dos espacios. Y como muy bien lo estaba mencionando Sebas, es algo que nosotros tenemos que llevar. Por ejemplo, si en las alcaldías se va a contratar un servicio de interpretación, debe estar anexo a un documento que él, obviamente... Es una obligación que está dentro del contrato que no simplemente la persona diga, oh, qué bien, eh, he tenido un trabajo como intérprete y me voy a recibir una paga por, por ello, sino que también sepa que tiene, que puede ser algunos aspectos legales que están allí dentro de ese código de ética. Y yo pienso que esa es la enseñanza que se va a hacer con las entidades. Eh, perfecto, muy bien, Sebastián. Me gustaría agregar algo a lo que ya han no hablado Pues anteriormente se había mencionado que desde las asociaciones, se cree... las raíces están allí, en las asociaciones, porque allí se empezó a construir, ahí es donde se comunica, allí es donde está la lengua, en este contexto. Pero, ¿quiénes necesitamos de quién? Del servicio de interpretación. Si sí, nosotros como comunidad sorda sin intérpretes, pues es complicado. Entonces es eso, nace desde aquí, desde la comunidad, desde las asociaciones, ya se tienen unas experiencias. La historia nos muestra que allí en esas asociaciones estaban los intérpretes, no solamente los oyentes, no, no los oyentes, no. Sí, después de que se ratificó el uso de la lengua de señas como idioma oficial, antes de eso ya existía, ya teníamos la comunidad sorda luchando por esa comunicación y teníamos eh, intérpretes con hipoacusia, ellos eran los que estaban allí apoyando el servicio de interpretación de manera voluntaria, en su mayoría eran de manera voluntaria, las personas oyentes aún estaban adquiriendo la lengua conociendo de nosotros, entonces era una persona con hipoacusia quien nos prestaba el servicio de interpretación, entonces las raíces de la interpretación están aquí, entonces cuando nacen esas raíces decimos ok, con el tiempo mostramos la necesidad del servicio de interpretación oyente, pero entonces de ahí nace como lo menciona John. Entonces, ese diseño del código de ética no solamente puede decir desde la persona de y decir, no, internet es no. no, eso tiene que ser un trabajo articulado, los externos, ustedes qué piensan, ustedes qué sienten y nosotros como comunidad también. Como lo mencionaba Joaquín, son, son lazos, claro, son etapas, nos tenemos que sentar, tenemos que ver ahí, ver cuáles la relación que se tiene con las federaciones, las federaciones, bueno, con la federación, la comunidad, que es quien federa las asociaciones a nivel nacional, los presidentes de esas asociaciones empezar a hacer unas reuniones, consolidar posteriormente el eh, personal externo, agentes externos que también construyan este código de ética, posteriormente los intérpretes, la federación o algunas asociaciones que están federadas, con FENIF, o las que no están, no importa también conocer todo eso que se tiene allí y llegar a una consolidación a un documento final, para que para que se lleve a la práctica, que se lleve a esa praxis y llegar a esa, a esa incidencia. Como, también como ciudadanos, claro que sí, todos debemos trabajar de la mano. ¿Qué quiere decir? Trabajar todos en pro de la comunidad son todos en un solo objetivo. Eso es importante. Hay algunas personas que dicen, no, pero es que cómo, pero ¿cómo? Oh, bueno, no importa, vamos haciendo los ajustes que ya cuando lleguemos a ese consolidado las personas puedan sentir esa tranquilidad de tener un código de Además, Creo que esto sirve como un primer paso, pero que eh, ya llegue, ya tenga como un alcance o una replicación, no. Eh, no queremos tampoco que se vea como una obligación para los intérpretes, tenemos que reconocer la libertad del servicio. Eh, finalmente, los intérpretes, tanto sordos como oyentes, o sea, no pueden simplemente asumir un código o una imposición del mismo que los compela. Si tienen dudas y la verdad a mí me preocupa un poco lo que tú dices frente a la formación formal informal. Eh, yo digo, ok, pero muchos intérpretes que ya llevan tiempo, eh, reiteran sus errores y dicen, ah, no, es que yo llevo cruciales de trayectoria, a mí no me importa, yo soy así sí. y entonces, tampoco, tampoco no se puede eh, simplemente dejar así la deriva y yo he visto que hay algunos eh, intérpretes que se meten a las universidades, se matriculan y luego desertan y siguen haciendo esas malas acciones, eso es lo malo y eso es lo que yo no quiero. Hay algunos intérpretes que dicen no quiero y continúan con la informalidad, eso me parece un aspecto muy delicado que se debe analizar, que se debe estudiar y sobre todo Pensar en que el FENASCO debe pensarse con las asociaciones, porque finalmente, ¿cuál es? ¿quién representa a las personas sordas? Las asociaciones, la federación, y debe pensar también en esa figura de, de, de, de eh, la figura sansoniano, sansoniano, De sanción, para que finalmente revisemos si uno está haciendo una mala práctica, eh, se puede sancionar, porque si no hay. Esta, esta acción, ¿para qué el código de ética lo no, leo no, y lo no, ignoro? No. Entonces toca analizar muy bien, estudiar todo este alcance. Y no es que esto ya esté listo y la solución no esté hecha. Necesitamos eh, establecer pasos, cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Y tener una, una figura sancionatoria de sanción. ¿Sí? Eh, y que las personas hongas también reconozcan eso, de eh, pensar en licencias que, que se puedan eh, quitar, sí, o sea, su rol, como representante de la sociedad civil, puede tener eh, este rol y eh, se pueda sancionar. Y es que además de eso es sumamente importante lo okay. que Joaquín estaba diciendo, que cuando una persona presta un muy buen servicio de intérprete, pues también hay que analizarlo. Yo analizo la situación nacional y me parece que casi que cada intérprete está andando por su cuenta. Los intérpretes prácticamente dijeron, trabajo solo, recibo mi sueldo y ya. No hay asociacionismo con los intérpretes, con los pares. No hay ese, esos espacios de reflexión, de mentoría, de apoyo. Quizás ustedes vean el servicio de interpretación en este momento y ven que ellas están trabajando unidas, están apoyando. Pues de la misma manera debe suceder en los demás servicios de interpretación. Y peor ahora que en servicios de interpretación virtuales. Es un, una reflexión de yo con yo. Ahí debemos sí. pensar en eso que es sumamente importante. Debe haber ese gremio de los intérpretes. Es que no lo sé, la verdad, cómo está sucediendo, pero debe haber un colegaje. Y ese colegaje es entre no solamente intérpretes oyentes, sino también intérpretes sordos. Eso por un lado. Y además, de eso, yo siento también lo que tú estabas mencionando, que no es simplemente el intérprete es un robot, sino que la frase que se estaba mencionando previamente de que del intérprete taxímetro como que el intérprete que hace su servicio y por minutos termina y ya y quizás la persona le dice necesito que me apoyes un minuto más y vayamos a tal espacio ese sería un intérprete robot también entonces cómo pensamos esto desde una parte humana de profesión y que se vea esto o sea, la importancia de que es una profesión práctica de que estamos hablando con personas y que un intérprete de lenguas orales por ejemplo el intérprete que está en cabina diferente espacio, en una conferencia, termina y se va. Sin embargo, los intérpretes de lengua de asambleas estamos inversos en una comunidad. Estamos trabajando en el pro, el pro de los derechos de las personas de esa comunidad. Y allí la importancia de que no somos intérpretes nuevos, los intérpretes que están allí, los intérpretes de más experiencia deben estar en esos espacios Buscando esa identidad del servicio, tanto los nuevos como los viejos, ¿no? Los que llevan mucho más tiempo y esa, esa voluntariedad. Disculpe, colegas, pero la verdad es que parecía como que, bueno, ¿cuánto me vas a pagar por una hora? Ok, me vas a pagar más, pero bueno, y se negocia la tarifa, ya, pero también debe existir esa parte de voluntariado y el apoyo a la comunidad sorda, porque allí es donde nosotros estamos, y si estamos con las asociaciones y también estamos en el voluntariado. Y, y también vamos aprendiendo y estamos con aquellos que están en sus primeras fases. Pero muchas veces hacemos oídos sordos a ver lo que está sucediendo, o por ejemplo la información que se está perdiendo en los medios de comunicación. Nosotros también podemos estar aquí en esta práctica de la profesión, y vamos de la mano todos, pero pareciera que muchas veces eh, estamos olvidando la comunidad, la estamos la disculpa disculpen, colegas, pero pues la verdad es algo que se tiene que decir, es algo que está pasando, y lo veo desde hace muchísimo tiempo, eh, lo hablo con mis colegas, lo hablamos entre todos, y decimos tenemos que hablar con la comunidad, tenemos que estar aquí, y muchas veces dicen, pues yo presto mi servicio de interpretación si ¿sí me pagan, pero en esta clase de eventos no estoy, si no me pagan, no estoy, o si estamos con gobierno, con alcaldía, si usted tiene una remedia, pues no, lo siento, me tiene que pagar, pero ahí está ese voluntariado en el cual uno tiene que estar allí, ¿no? tampoco se trata de que a toda hora de más estar voluntario, haber no un entonces es importante que nosotros nos llamemos a la reflexión y digamos, porque soy intérprete de lengua de señas, soy, soy intérprete de lengua de señas, para promover el derecho de la personas sobre la accesibilidad y que lo veamos todo, con toda la comunidad, que estemos allí, que reconozcamos las necesidades de la comunidad y veamos por qué se vulneran de los derechos, Porque hay las y que claramente entendamos por todo como intérpretes. Perfecto, adelante. Quisiera agregar algo adicional. Él me dejó una reflexión muy importante cuando Margarita eh, nos hacía su, su exposición, su ponencia decía, bueno, los intérpretes podrían hacer parte de una asociación de sordos o podrían agremiarse de manera independiente pero ¿cómo sería ese control? si surge una situación de actitud de comportamiento y los intérpretes están parte de una asociación es mucho más sencillo entrar hacer retroalimentaciones hacer correcciones pero si definitivamente decimos, no, que fui tan como sordos se sí. o sea, ¿sí? ese, es el, ese es el inconveniente ese es lo que nos afecta entonces, ¿cómo se ve el intérprete hacia afuera? Entonces, el externo dice, ah, pero si el poeta también puede, si toman las libertades. Ese es el problema. Entonces, ojalá, ojalá, eh, no sé, de pronto, empezar por un tema de vocación, un tema de vocación, de querer, sí. a, de, de colaborar, de hacer un trabajo mancomunado. Lo que decía John es entrar en las asociaciones. Sí. Si, si nosotros, si las personas sordas no existieran, pues, los intérpretes tampoco. Entonces, es por eso que hagamos un trabajo mancomunado, que los, que los intérpretes participen de estos espacios, porque la lengua va variando también, la lengua va evolucionando, y como intérprete no nos podemos quedar y decir, ay, es que yo no conocía, ay, es que yo no sabía, ¿cómo hago para actualizar? estamos con la comunidad, entonces es por eso, por eso hay que trabajar en un PRO comunidad, en un PRO en, trabajo, en un trabajo mancomunado. Entonces, por ejemplo, un intérprete oyente, dejemos la lengua así más de lado, hablemos de un intérprete oyente, que está haciendo un servicio de lenguas orales, de, no sé, de español o cualquier, de cualquier lengua. Entonces están en un evento. Un intérprete, oye, ¿cómo lo hace? El intérprete no es hacia adelante, el intérprete se hace atrás, en el espacio, la parte de atrás, en una parte de atrás, en una cabina, donde la, la cara no importa, lo importante es lo que yo estoy escuchando, el servicio de interpretación, ellos están allí en una cabina. Entonces para una persona sorda, la persona sorda no se puede ocultar, tiene que estar allí. Visible. ¿Por qué? Porque es la comunidad sorda quien va viendo la, la comunicación y va diciendo: no, Mira, esto no es por acá, la, la, esta actitud, este comportamiento tampoco es por acá, por eso es que se hace visible, es diferente cuando son intérpretes de lenguas orales. Entonces, ojalá que los intérpretes entendieran eso. Entonces, muchas veces, ah, que el de lenguas orales hace eso y el de lenguas orales no, no te puedes comparar con el de lenguas orales. ¿Por qué? Porque nosotros somos una comunidad que debemos trabajar en pro de el desarrollo y el crecimiento de un trabajo aliado entre las personas sordas y los intérpretes. Perfecto, muchas gracias por sus respuestas. Eh, quisiera, de pronto volverme a que Marín, mencionaba eh, que el código de ética debía de ser como sancionatorio, pero pues no es así, ya se entrega, es una base que va a servir para todos los procesos de aquí en adelante. Entonces, eh, si los quieren usar o ¿no? no lo quieren usar, ¿sí? Eh, las personas sordas estaban esperando algo así. FENASCOL tampoco podía quedarse en las, eh, en frente de las acciones que estaban tomando los intérpretes, porque pues, eh, FENASCOL ha tenido servicios de interpretación, el código de ética también fue alimentado por muchas eh, asociaciones que han estado trabajando durante que también recibió esa retroalimentación de los intérpretes y de este documento pues obviamente eh, se le hizo sugerencias eh, Margarita, eh, también eh, hizo algunas sugerencias pertinentes eh, también cuando se estaba diseñando eh, otras personas intérpretes de mucha experiencia también lo vieron lo retroalimentaron entonces este documento es para todos para los intérpretes y para la comunidad sorda es muy importante porque nos va a ayudar en este proceso y es una guía. Más adelante, obviamente, van a surgir muchas cosas. Este código va a tener que actualizarse, cambiar. De pronto vamos a tener que omitir algunas cosas que están allí. Eso no quiere decir que va a permanecer en el tiempo estático. Es importante tener claridad en eso. Quisiera hacer la segunda pregunta. Y quisiera ya para cerrar y ojalá concluir que sus respuestas sean un poco concisas. E entonces eh, pues aislándonos obviamente pues el tema del tiempo entonces en este código ético eh, cómo podemos hacer que no sea sancionatorio sino realmente cómo se puede llevar eh, esa eh, si hay una situación a dónde podemos llevarla quién podemos remitirlo a qué gente o quién se va a encargar en Colombia qué idea se les ocurre a ustedes una trabajando en torno a eso. Pero, pues, eh, tenemos, podemos tener a los representantes de las universidades, representantes de los intérpretes, de las personas sordas, eh, un representante de las asociaciones y pudiéramos eh, conformar ese, eh, no sé, un órgano que estuviera eh, respondiendo, y diera respuesta a esas solicitudes, como cuando eh, se suspende una tarjeta profesional y, Pudiera darse como eso, pero ustedes qué proponen o qué ideas se les ocurre, qué alternativa para poder hacer ese seguimiento. Porque a las asociaciones de sordos a veces llegan las quejas y entonces, pues, pudiera de pronto ver que esa persona ya no se le pudiera volver a contratar para los servicios de interpretación desde la asociación. Cuando de pronto cambia esa conducta en la que está fallando, pues se puede volver a contratar. Entonces necesitamos algo que permita esa aplicabilidad para los servicios de calidad de interpretación. Nosotros, ¿qué soñaríamos? Que fuera ese órgano, eh, que estuviera, eh, si estuviera conformado por sordos, por quienes, que pudieran dar respuesta a esas solicitudes o que pudiera sancionar. ¿Qué es lo que ustedes esperan? Porque sabemos pues que tenemos algo en la fase pero en la realidad. Entonces no sé qué propuestas de solución. Losmaní. Primero las damas. Obvio. Adelante, Losmaní. Ah, yo me tengo que ir. Ya son las once y 30, Me tengo que ir. Bueno, para responder a esto, eh, lo mismo cómo sancionar a un intérprete que no acata este código ético pues es una buena pregunta que se deben hacer las personas sordas es importante pensar también que cada intérprete tenga una conciencia un ejercicio autorreflexivo cómo corregir a esa persona tan reacia yo sé que hay muchos intérpretes que se han preguntado lo mismo ¿sí? y es importante sentarnos hablar de esto. Por ejemplo, Colombia tiene eh, la Cámara de Comercio y también tiene eh, un grupo encargado de si eh, esta entidad presta un mal servicio o si este eh, hace un mal comercio se puede denunciar una queja, pero creo que esto puede recaer en una reflexión personal. ¿Sí? Y que también haya una organización en donde eh, se pueda pensar en, en llegar a esta queja. ¿cierto? Creo que es importante que todos los actores, eh, intérpretes, eh, comunidades, eh, se, crean, se pueda crear una organización en donde haya un, un documento sancionatorio y eh, creo que no es suficiente. Por ejemplo, yo puedo ver, ah, ok, este documento dice esto, esto, qué chévere, lo ignoro. ¿Y quién me va a obligar a mí? ¿Quién me va a mandar? Así es. ¿Mm? Me encojo de hombros. Es importante que, es verdad que, por eso yo les digo y reitero, por favor, no hablemos de código o de ética, porque, pues, la ética no tiene una forma de, de reglamentarse, sí, mientras que la deontología sí. ¿Sí? La, si hay una ley, una figura legislativa, yo puedo poner allí deontológico y cuando se rompe o se infringe, puedo tener una sanción ya sea monetaria o algo que afecte a, a su ejercicio, pero yo pido que por favor hablemos de deontología, no de, de, de ética, porque es que cómo se regula la ética, cómo se fortalece este concepto, mientras que la deontología sí se puede reglamentar. Entonces este es mi consejo. Muchas gracias, excelente. Sí, y es que bueno, ustedes lo saben que acá en Colombia pues eh, está, es, es un Estado social de derecho. ¿no? Colombia es un Estado social de derecho y eso significa que tanto personas sordas como oyentes son ciudadanos, sin importar cuál sea, es un ciudadano. O Esa es la seña, ¿no? ¿Verdad? Ciudadano. Ciudadano, sí. Exacto, correcto. Entonces, claramente un, uno puede estar en el acercarse al Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, a una alcaldía, a cualquier ente de gobierno, y pues puede pedir que esté el servicio de interpretación. Allí debe estar el servicio de interpretación. ¿Y de dónde sale el pago de ese servicio de interpretación? Es pues la pregunta. ¿Quién lo paga? Claro, lo estamos pagando nosotros de nuestro bolsillo, de nuestros impuestos. De lo que nosotros pagamos en impuestos, también sale el pago para los servicios de interpretación. Y en la Constitución Política de Colombia, muy bien lo dice allí, ese concepto de, de protección social, de defensa, de control social. Control social, no sé, ¿control? ¿Control? Tal vez sí, eso. Control social. Debe existir ese control social frente a qué? Frente a las acciones que van en, por los derechos de los ciudadanos. La Constitución muy bien lo dice, porque es que se están dando unos recursos allí. Y perdón, colegas, pero ya lo estamos diciendo, ¿no? Por ejemplo, los servicios de interpretación que salen en la televisión. Por ejemplo, está muy bien que el, la presidencia tenga un servicio de interpretación, pero horrible, el servicio uh -huh. de interpretación sí. es... Muy malo. ¿Y yo, como ciudadano, qué tengo que hacer? Tengo que sentarme y decir, oh, no puedo hacer nada. No. Esa situación tiene que arreglarse. Y la constitución política colombiana muy bien lo dice. Hay unas acciones de veeduría ciudadana. Así lo denomina la constitución. Veeduría ciudadana. Y todos somos ciudadanos. La federación tiene una estructura. La federación está con la Cámara de Comercio, por ejemplo, muy bien ya lo mencionaba Luz Mari. Entonces, por ejemplo, ¿qué se debe hacer? En los diferentes proyectos o cosas que hagan las entidades de gobierno, las alcaldías, con todo se puede hacer lo mismo, esta clase de veeduría ciudadana. Pero claro, es que las quejas están y ¿dónde se quedan? ¿En Facebook? ¿En Instagram? Claro, no, pero no solamente es que queden en las redes sociales, sino que pasen a la denuncia, a la veeduría ciudadana. De esa manera también lo podemos hacer. Por ejemplo, en la alcaldía decir, no, es que ese intérprete o esa intérprete no no no no no presta un buen servicio. Y que las mismas personas van a la Cámara de Comercio y dicen, yo estoy haciendo veeduría ciudadana de ese contrato número tal de la alcaldía, donde se está dando un presupuesto tal para la alcaldía. Y claro, es que esto es un Estado social de derecho y son los derechos de la ciudadanía. Y se hace una veduría ciudadana, Claro se tiene que decir algo, entonces todo esto va paso a paso. Sí, sí. Adelante Sebastián. Bien, cuando Luz Marie habla habló, estoy de acuerdo, Yo, eh, John dice, bueno, vamos a hacer una veeduría social, y digo, ok, para llegar a ese documento, no es un documento que se construya claro, de hoy a mañana, es un largo proceso, hay que hacer muchos estudios, muchos análisis, y yo aquí reflexionando ante todo lo que se ha mencionado, yo me inscribí a la universidad, no sé, hablemos, perdón, error de interpretación, cuando se, se inscribe a las diferentes carreras, economía, psicología y demás, a uno le entregan una tarjeta profesional cuando usted termina su carrera, su pregrado. Entonces yo a veces digo, bueno, sería interesante que en las universidades se piense que se tienen esas tarjetas profesionales, ¿cómo se ha pensado eso? Entonces hay que hacer un análisis y un estudio de ello. Entonces las asociaciones, los ciudadanos, los intérpretes, los diferentes actores que hacen parte de este proceso, los estudiantes universitarios empecemos a diseñar y a trabajar Frente a esto, frente a este código de ética, FENASCOL tiene un primer documento dice, claro, no, no se perpetua en el tiempo. Esto también puede estar en ajustes a partir de los diferentes aportes que se tengan desde los agentes externos. Hay comunidad, la comunidad sorda dice, no, necesito uno solo y a través de este vamos a regirnos. Y realmente es muy difícil, es muy difícil, no es nada sencillo. Sí, yo sé, queremos un documento que lo rija, pero pues es que la academia va variando. Todo va variando, las teorías, los análisis, las situaciones, las vivencias, las experiencias, todo esto varía y asimismo se tiene que documentar. Entonces, sí es una base, totalmente es una base pero entonces que dentro de las asociaciones y los diferentes agentes externos se pueda trabajar, así como lo menciona John, la veeduría ciudadana, que des, desde las asociane, asociaciones se pueda hacer hacia acompañamiento, entonces que se tenga de pronto una tarjeta profesional cuando se termine una carrera universitaria. Uh -huh. Es mi idea, es mi, lo que yo quiero, lo que yo me imagino, es un sueño lo que, esto que estoy planteando, pero claro, eso hay, un, hay algo que nos rige y es la constitución del 91 que como ciudadanos colombianos no me pueden violentar mi derecho. Entonces, eso es lo primero. Bueno, eso es lo que debemos analizar. Entonces, es importante hacer esa incidencia que dentro de las universidades, los programas que se tienen allí en diferentes carreras, también llegar a eso y que las asociaciones puedan trabajar de la mano con la academia, ojalá pudiese darse esa tarjeta profesional por ejemplo las enfermeras, los médicos si un día yo voy en la calle un ciudadano cualquiera se lastima se lesiona y pasa algo y yo voy una enfermera yo no puedo evadir esa responsabilidad es mi responsabilidad Así y su es. código de ética deontológico lo dice bien. usted debe auxiliar a esta persona uh -huh. una enfermera no puede evadir porque si la evade inmediatamente es sancionada y se retira su tarjeta profesional entonces lo mismo si una persona es horda Pasa y necesita algo del Ay, no, mira qué pena, estoy ocupado, no puedo. Entonces, ¿dónde está la garantía de esos derechos? Entonces, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo me sueño. Y el trabajo articulado, nada que hacer, es importantísimo para que esto funcione. Eh, y a mí se me, ves, me olvidaba. Luego de pronto, ser un poco más pues, concisos. Gracias. Se me olvidaba el insor. Sabemos que quién es el que evalúa. Sí, y el, y el INSOR. registro también lo hacen ellos. Y quién. Ustedes saben que están las universidades, eh, instituciones de educación superior, pero para mí también es importante la participación del INSOR y la realización de un documento sancionatorio. Creo que también tienen su responsabilidad, que si bien evalúan, también puedan sancionar. Claro, Por ejemplo, el, el Ministerio de, de Educación, porque eh, eh, ve, an ante una actitud o una acción de un docente se puede echar eh, la responsabilidad también de evaluar y sancionar está en el Ministerio de Educación Entonces, como ente evaluador también tiene esa responsabilidad Totalmente Perfecto, de acuerdo Me quitaste la, la, la palabra, ¿no? Porque es que es efectivamente estaba pensando ah. lo mismo, es el INSOR Y bueno. tengo entendido que el INSOR está preparando la NILSE Y está preparando también allí sus contenidos uh -huh. Todo lo que tiene que ver con la parte de español, lengua de señas, traslación, ética es, creería yo que está ahí, pero eh, en el INSOR también están trabajando esto y qué bueno que se haga de manera man claro. mancomunada con la federación y que de alguna manera lo que, los contenidos de la NILSE, pues también puedan dar cuenta de eso y que la persona que efectivamente sea certificada por la NILCE y quede en el RENI, en el Registro Nacional de Intérpretes, pues también pueda estar allí en esa lista y decir, efectivamente son estos. Y si viene una conducta reiterativa sí. de hechos que no son, pues perfecto. ya no está en esa lista. Eso es un muy buen punto. Listo, perfecto. Entonces ahora eh, les agradecemos a todos ustedes por participar en este panel. El tema del código de ética y como dice Luz Mari, no hablar de ética, Sino que pues nosotros ya estamos acostumbrados a usar ese concepto, pero también es un proceso que hace parte de la planeación lingüística. Anteriormente eh, se hablaba de deontología y la pregunta es ¿ya hay alguna seña para eso, para deontología? Deontológico, deontológico, mira. Bueno, eh, en su, eh, posiblemente Camillo. dicen que algunos sí, de pronto, eh, como Árbol de Vida es un grupo pues muy académico, de pronto sí lo tengan, pero pues eh, tampoco es, es muy usado por la comunidad. Entonces, uh -huh. dentro de la comunidad vamos a trabajar por eh, darle una seña a esto, a este concepto como tal, y todo lo que esto implica, porque pues allí está la ética también. Entonces, allí también tenemos que trabajar en planeación lingüística. Bueno, ¿tiene Juan Camilo una propuesta para esa seña? Sí, este joven hizo esta seña para deontología, es una buena propuesta, pero esto se puede estudiar, no, no ignoremos esa propuesta, a ver si nos sirve, a ver quién más tiene otra idea. Sí, va, eh, dentro del documento, al documento le podemos dar esta seña, claro que sí. Ah, Muchas gracias, que gracias a ustedes. Gracias, gracias. gracias. Bueno. Eh, entonces pues yo aprovecho eh, Algunas personas sordas con las que estuvimos eh, hablando eh, sobre este tema eh, También hoy es el día de la lengua de señas Entonces pues obviamente queremos que quiten esa mirada a nuestra audición Y sea a la lengua de señas, a la lengua de señas, a ver adelante Muy bien, la lengua de señas Bueno, muy bien, eh, estoy enfocado. Bueno, muchas gracias a Joaquín a los panelistas. Daniela. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tema más interesante? Sobre el código de ética, el cual nos compartieron. Ahorita, después de haber visto todas estas charlas, vamos a una sesión de preguntas. Importante que sea pues acorde a este tema y si tienen alguna duda o algo que quieran saber y preguntar, están bienvenidos. Y además de, además de eso, queremos recordarles que quienes vengan a hacer sus preguntas, tal vez hay muchas inquietudes al respecto, que sean sobre el código de ética, eh, por favor, las personas que vengan acá, pueden ser unas seis personas, vamos a dar espacio para seis personas acá presencialmente, y en Zoom, pues vamos a dar espacio para dos personas. Tal vez quienes están en Zoom digan, ¡ay, pero cómo así! Bueno, la verdad es que tenemos más personas en presencial, que son 110 personas, y en Zoom tenemos aproximadamente 41 personas. Razón por la cual pues vamos a dar esa participación de esa manera más en presencial que en Zoom. Y para quienes nos están viendo a través de Facebook Live, pues comentarles, reiterarles, que las preguntas que se vayan a hacer... Va a ser una sola pregunta por persona. No se puede hacer que una persona haga varias preguntas y debe ser una pregunta breve y concisa. ¿Listo? Muy bien, entonces pues de esta manera vamos a empezar con las preguntas. Creo que ya hay alguien acá que tiene una pregunta. Empecemos. Hola, hola. Hola. Hola. Ustedes me han visto en constantes publicaciones con respecto al tema de intérpretes. Yo les agradezco a los panelistas. Eh, realmente eh, a John como intérprete quiero agradecerle. Eh, con Franci hemos hecho un trabajo. Yo recuerdo eh, que ya hicimos una entrevista con respecto al tema del servicio de interpretación en la toma de conciencia. Eh, estuvimos haciendo publicaciones y se, pues, se invitó realmente para el proceso de, de interpretación y charlamos sobre el tema de Mauricio. Eh, estuvimos pues, comentando sobre el tema de la toma de conciencia desde, desde el punto de vista de él. No se hizo caso, pero pues, bueno, nosotros hicimos la gestión, que es lo importante, pero dentro del tema de, de los intérpretes es que tienen un uno, dos, tres, múltiples empleos, pero es importante que, que el tema de ARL dicen, bueno, entonces reciben y reciben y reciben salarios y, y, y no es el tema de salud o el tema de ARL, sino que realmente desde Bogotá se hizo eh, la charla en presidencia de, mire, pasa esto, todo el tema de ARL, eh, no entiendo... ¿Quién tiene que representar esto? Si es la comunidad sorda o los intérpretes, porque desde Bogotá, desde la asociación, eh, se hizo una solicitud también eh, con respecto al tema de trabajo, una persona oyente hizo la solicitud de esto, pero yo no sé si es de pronto como… Como, si, como, como cuidadores de decir, mire, pasa esto, pasa lo otro, o sea, no, tiene que ir una persona sorda porque no son nuestros cuidadores, de decir, mire, queremos esto y lo otro y generar acceso para nosotras las personas sordas. Eh, bueno, no sé, ¿voy yo Adelante, entonces? John. Bueno, bueno ¿Sí? depende, porque pues si estamos haciendo estos procesos de incidencia frente al derecho a la accesibilidad, Derecho a la comunicación, derecho a la educación, al trabajo, pues eso hace parte de eh, la incidencia que hace la persona sorda. ¿Quién debe hacer esa incidencia? Pues la persona sorda, los sordos tienen que hacer esa incidencia y quien apoya podría ser un intérprete, pero la incidencia la hace la persona sorda, ya sea el derecho que sea comunicación, accesibilidad, trabajo, etcétera, etcétera. Ahora bien, si hablamos de la ARL u otras instancias, uno como intérprete profesional, ese intérprete pues tiene ese reconocimiento profesional, podría ser de Fenascoli, pues bueno, uno está allí, ya sea un intérprete sordo o un intérprete oyente, se hace ese proceso de incidencia, pero lo importante es pensar en la interpretación. Ok, pero viene la reflexión para nosotros y es este intérprete oyente muchas veces solo haciendo un proceso de incidencia, ¿qué estaría pasando allí? No? Es un poco extraño, es un poco raro, ¿no? ¿Por qué no llama a la comunidad sorda? ¿Por qué no está la comunidad sorda con esa persona? De pronto dice, es que yo soy un intérprete de mucha experiencia, de mucha trayectoria, pero me van a creer a mí que porque yo diga, es que yo tengo el conocimiento... Y yo hago esa incidencia, hago todo eso. No, o sea, ¿por qué estoy ahí? ¿Gracias a quién? En gran parte es gracias a la comunidad sorda. Entonces... Siempre debe ver uno de esos temas y darse cuenta que cuando se está hablando de incidencia, de derechos, es por y para la persona sorda y quienes lo deben hacer son las personas sordas. Nosotros como intérpretes estamos allí para apoyar o para apalancar procesos. No estamos de frente, estamos es para apoyar. En los temas de ARL, temas que tienen que ver con la salud laboral del intérprete, cuando uno tiene ese reconocimiento profesional, pues obviamente hace ese, esa incidencia en ese sentido para ese reconocimiento profesional lo que tiene que ver con ARL de sus riesgos profesionales. Pero entonces se trata es de que muchas veces eh, la persona está sola allí, ¿no? debe estar siempre acompañada y debe haber un trabajo mancomunado de ambos lados. Perfecto, uh, agregando lo que menciona Johnny, es un tema muy complejo realmente, bueno, esto ya anteriormente había puesto una opinión personal respecto al tema, uno dice, bueno, hay que tener cuidado con la ley y todos los profesionales que apoyan este proceso, los cuidadores, perdón, error de interpretación, los cuidadores que hacen parte de este proceso también, todos los intérpretes decían, ah, pero es que nosotros debemos estar allí, pero es acorde que el intérprete esté allí, la incidencia la deben hacer las personas sordas, no estoy diciendo que el intérprete no lo pueda hacer, no, es su trabajo, está bien, pero es su trabajo, usted necesita hablar acerca de su trabajo, vaya al Ministerio de Trabajo, algo que corresponda a su salud, vaya al Ministerio de Salud, es tener claro eso. El intérprete todo el tiempo tiene que estar conmigo, toco con una persona sorda, o sea, voy al baño con él también, no, hasta que no, me muere va no, a morir no, conmigo no, también y me van a enterrar, que no. tampoco. Sí, Como yo que también el, soy que un autónomo, la... tomar mis decisiones es diferente, otras discapacidades que sí necesitan de unos cuidados y que toman decisiones por ellos, pero para el caso de la comunidad sorda no y es un análisis que yo hice y estoy en desacuerdo con eso. Y, bueno, y eh, una, una, una, una cosita bueno, para bueno, añadir, bueno, solo una cosita, y es que es muy importante darnos cuenta que en el entorno social muchas veces no se conocen los derechos de la persona sorda, Tal obviamente cual. no se conocen, muchas personas no lo saben, hay ese desconocimiento y por ejemplo, eh, digamos que uno como intérprete empieza a hacer ese proceso de incidencia y deja de lado atrás a la persona sorda y se está centrando la visión no en la persona sorda, sino en el intérprete diciendo, oh, qué bien, qué gran intérprete, oye, ¿cómo sabes tú? Eso? Y es doble discriminación y eso es peor aún. Entonces, es muy importante entender ese entorno social y, pues claramente, nosotros lo entendemos, sabemos que afuera muchas personas no conocen de los derechos de la persona sorda, pero debemos es apalancar a que se vea la persona sorda. Porque en un servicio de interpretación, no sé, qué sé yo, digamos que, una persona sorda famosa, Fa, Sebastián que es famoso, que lo conocen tantas personas y que yo soy su intérprete, digamos, yo voy con él, eh, eh, le, le están haciendo una entrevista en Caracol, RCN, en cualquier medio de comunicación y me llaman a mí como persona oyente y entonces yo, yo no voy a responder las preguntas sino que digo... Es él, es él, no soy yo, es él, es Sebastián a quien le tienen que hacer las preguntas, para que de esta manera es el entorno social reconozca quién es la persona a quien le tienen que hacer las preguntas. Porque muchas veces, <risas> disculpen, entonces muchas veces se le pregunta es al intérprete oyente, y no, uno está allí es para apoyar y debe darle el espacio a la persona sorda a saber cuál es su límite. ¿Cuál es su, su espacio? Está en un espacio neutral y que debe darle ese protagonismo a la persona sorda, no el protagonismo es para uno, no, nada que ver, entonces porque muchas personas pues dicen es una persona oyente, o el oyente aprovecha el espacio, y es un espacio como para visibilizarse y no, es para la persona sorda. Bueno, sobre ese tema… A mí me gusta usar mucho los ejemplos, las ilustraciones, porque para los sortos es mucho más fácil pues entenderlo. Vamos a ver si los intérpretes me pueden entender. Por ejemplo, los intérpretes dentro de las instituciones educativas en los colegios. Eh, de pronto las eh, asociaciones de personas sordas hicieron toda esa incidencia y pedían eh, buscar un intérprete para que los acompañaran eh, y los intérpretes no, no hacían esa incidencia, estaban esperando a que los llamaran ahora eso ha cambiado un poco, algunos intérpretes son conscientes de eso y hacen ese apoyo para, y trabajan mancomunadamente para hacer esas incidencias entonces, eh, algunos municipios, algunas ciudades, en algunos departamentos, los intérpretes son quienes están haciendo las incidencias en las alcaldías, en las gobernaciones, porque es que yo tengo derecho al trabajo. Es como yo tengo derecho al trabajo, a mí no me pueden suspender el contrato. Pero devolvámonos en el tiempo y meditemos. Eh, ¿Qué derecho se está vulnerando, primero? El derecho de las personas sordas. El derecho a la educación y a la accesibilidad de las personas sordas. Las personas sordas no pueden acceder a la educación, entonces yo no puedo hacer esa exigencia de mi derecho al trabajo como intérprete, ni puedo hacer yo esa incidencia ante esas organizaciones ni ante esas entidades. Tengo que ir en conjunto con la persona sorda, que es a quien le están vulnerando el derecho a la educación y él Obviamente, como no puede ir a estar en los ámbitos educativos en su derecho, yo voy a ir a hacer ese apoyo. Y pues también ahí, obviamente, yo voy a estar trabajando. Pero el derecho principal se le está vulnerando a la persona sorda, no al oyente. Hay algunos intérpretes que uno sabe que están yendo y que está. Y uno dice: ¿Usted a dónde va? No, estaba hablando con el Consejo de Discapacidad o yo fui a la alcaldía y estaba hablando allí con tal funcionario. Y uno, pero ustedes quieren no la asociación de intérpretes fuimos, pero es eso de la función deben de ir es con las Claramente. personas sordas. El profesional, el intérprete, eh, como decía anteriormente Sebastián, eh, eh, los intérpretes de lenguas orales están dentro de una cabina, están prestando su servicio, eh, las otras personas tienen eh, la producción de esta interpretación y ya porque son eh, comunidades mayoritarias, pero eh, aquí como es la lengua de señas, estamos hablando también el cul de la cultura, la lengua de señas está atada a la cultura, y son dos cosas que están atadas, entonces el reconocimiento es de quién, de las personas sordas son quienes tienen que enseñar la lengua de señas, porque ellos son quienes tienen esa cultura, tienen la lengua, entonces uno no puede hacer esa incidencia como intérprete eh, eh, abriendo esos espacios porque el derecho se le tiene que reconocer es a las personas sordas, sino lo que tiene que hacer como intérprete, obviamente, es un acompañamiento. Entonces, la formación, que a veces se hace falta que en las universidades o en otros eh, lugares que sean temas de interpretación, allí sí tienen que ir los intérpretes, porque se están vulnerando los derechos directamente de ellos. Pero cuando es de las personas sordas, son los sordos quienes tienen que tomar ese liderazgo. Bueno. Ahora, entonces pues ya que se han dado las respuestas, muchas gracias y les recordamos pues que algunos han estado preguntando qué pasó con Luz Mari que no está en este momento. Les deja sus saludos, ha tenido que salir de afán, tiene un compromiso, ella les deja sus saludos, por eso no está en este momento de las respuestas. Vamos entonces ahora con una pregunta que está a través de Zoom. Y es de Jordi, es una persona que vive en Orito Putumayo, ¿vale? Y va a ser una sola pregunta y que por favor diga a quién de las tres personas va dirigida y que pues okay. se pueda hacer mucho más rápido, mucho más eficiente el uso del tiempo acá. Mm, buenas tardes para todos. Espero que estén muy bien, mi seña es así. Soy Jordi, eh, yo tengo una situación en el 2021. Teníamos un excelente servicio de interpretación, pero infortunadamente eh, en este año no tuvimos el servicio, realmente tuvimos un servicio muy malo, deficiente. habían dos personas que, que conocían muy bien la lengua de señas que eran muy buenos intérpretes y otras tres personas que no eh, realmente pues nos quejamos muchísimo que ya Carlos se quejaba también eh, a las personas pues a las personas que eran buenas las despidieron pero realmente hace falta eh, de pronto conseguir personal idóneo, intérpretes idóneos, y que no sea cualquier persona, que no se haga una contratación a cualquiera, personas que no tengan un buen conocimiento, porque realmente es importante explicar acá en el Putumayo, hace mucha falta ese tema, entonces eso era lo que quería comentarles. ¿Quién quisiera responder? ¿Quién, ¿Quién quisiera responder? Bueno, eh, ¿me ven? Esta es la seña. Ah, perfecto, Jordi. Jordi, un saludo para ti. Eso que acabas de mencionar, en que los intérpretes eh, no cumplen con el perfil idóneo, eh, si es algo que, es, que está presente. Pero entonces, a través de las asociaciones, las entidades académicas y diferentes organizaciones que están allí... Lo importante es que desde la asociación se dé esa incidencia y se haga el llamado. Perdón, es que allí el intérprete que usted tiene no cumple el perfil. Entonces, ya mirad, revisaron la hoja de vida porque muchas veces dicen, ah, es que tiene el curso a 1, 2, 3, 4, 5, 6, tiene todos los cursos y está supremamente Correct. preparado. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Y, y qué es lo que pasa al, al interior de las entidades? ¿Quiénes son los que están allí? ¿Oyentes? Porque las entidades están... Eh, liderados por personas oyentes, conocen de la comunidad sorda, saben cuáles son nuestras necesidades, entonces dicen, uy, si esta hoja de vida está supremamente bien, está completa, está preparadísima la persona que se está postulando, entonces, ¿qué es lo peor de esto? Entonces, yo voy y le digo a la entidad, le digo, mire, es que este intérprete no, ¿qué hago? Entonces, ya hay una doble barrera, entonces, eso es importante hacer la incidencia pertinente entre la entidad, que por favor se le haga el llamado a la asociación, que la asociación entre a hacer las recomendaciones pertinentes frente a las entidades organizadas organizaciones al momento de la contratación, que la entidad cuando vaya a hacer una contratación diga permítame un momento, yo valido con la asociación, revisamos, hacemos las entrevistas, los perfiles, no solamente recibir la hoja de vida, también hay que revisar cuál es su ejercicio, hay intérpretes que llevan muchos años y se han alejado de la comunidad, han perdido algunas habilidades. Entonces uno dice, no, yo necesito, no consigo trabajo en algún otro campo, entonces no, me voy a devolver al servicio de interpretación como una solución de vida, pero entonces es importante que las entidades no se queden solo en lo que ven en una hoja de vida, sino que se asocien, que estén en trabajo articulado con las personas sordas para hacer esa evaluación, esas entrevistas y se consiga un perfil idóneo, esa es la recomendación que yo dejaría. Si es una persona que no sabe la lengua de señas, es hacer ese trabajo articulado y hacer el llamado. Porque no es solamente, ay, que, ay, no, es criticar, no, no, no se trata de criticar porque necesitamos intérpretes, claramente. Pero entonces es trabajar articulado, formarlo, mejorar esas competencias para que pueda prestar un mejor servicio. Es un trabajo paralelo. Mientras vamos encontrando, vamos formando, vamos trabajando con los que vamos teniendo y fortaleciendo a los que ya están. Bueno. Bien. Listo. Entonces, muchísimas gracias por la respuesta. Vamos con otra pregunta que tenemos acá en el auditor. Un saludo. Saludo para todos, chicos y chicas. Espero que estén muy bien. Eh, hay un tema que me tiene realmente preocupado con respecto al tema de la universidad. Eh, una, o ¿Una persona puede cumplir la función? Eh, en este momento, eh, en la universidad tenía un servicio de interpretación. Eh, durante el, la prestación del servicio, eh, interrumpe y dice, espera un momento, tengo una pregunta al profesor. Entonces dice, no, pero pues eh, yo le digo, ven, qué pena contigo, pero eso no lo puedes hacer. Durante tu servicio no lo puedes hacer pero me dice, no, es que yo soy docente, entonces no entiendo eh, con respecto a esto, si estamos trabajando, se contrata a una persona que, que pues no, no conoce de pronto de, del servicio y se le da un cargo que, pues, que no es el propio y se le dice, mire, por favor, eh, ejerza el cargo como intérprete y se contrata como docente y, y también aparte de eso docente de español, entonces ahí en esa situación, ¿cómo se haría? ¿Ya puedo responder? Ok. Esa situación y tiene que ver con los roles. ¿Cuál es el rol? Entonces, a veces, eh, generalmente, eh, se culpa a la entidad. Ah, es que la entidad me asigna ciertas tareas. Eh, y yo firmo un contrato y eso es culpa de la entidad. Entonces, a mí me toca asumirlo. ¿Pero es la entidad realmente? no. No es la entidad, la entidad desconoce de temas de interpretación, desconoce de temas de comunidad sorda y la entidad no va a decir, no, es que él es un intérprete que tal vez no puede ejercer todo esto. Quien tiene ese conocimiento y quien conoce el rol del intérprete y ha sido escogido para contratar es a mí como intérprete, entonces yo no puedo decir, no, eh, yo soy quien tengo que hablar, hacer esa incidencia, decir que las cláusulas que están en el contrato no son del perfil del intérprete, pero ¿qué sucede? El, el problema que tenemos es que la falta de conciencia de los intérpretes. Entonces ahí es falta de formación también en segunda media de los intérpretes, no hay formación, algunos simplemente han ido apropiando roles y roles y roles de manera simultánea y hacen muchas cosas. O algunos son profesionales en otras áreas, estudiaron otra cosa, una ingeniería, ingeniería de sistemas, eh, arquitectura, bueno cualquier otra área del conocimiento y entran a trabajar, porque es lo que está sucediendo, por ejemplo, en el SENA, están trabajando, eh, tienen el rol de intérpretes, pero como yo soy intérprete, eh, y ah, entonces yo soy ingeniero, eh, o yo soy médico, eh, yo en el espacio en el que estoy es como intérprete, tengo un rol, independientemente de lo que yo haya estudiado, ok, Sí, usted estudió otra cosa y tiene un pregrado, pero hay que separar esos roles porque estamos afectando y confundiendo a las personas. Entonces, cuando yo estoy como intérprete, soy intérprete. Cuando tengo otros roles, pues tengo otros roles. Entonces, la incidencia de no aceptar eso, tengo que hacerlo como intérprete. Y si me van a dar una asignación como docente, perdón, eh, pero yo no puedo aceptarlo en este momento. Ay, pero es que eh, estoy mandando porque yo soy el jefe. Ahí entra en un conflicto ético. Entonces la persona entra en un conflicto ético y va a dar una respuesta y va a explicar la situación. Y como eh, persona, eh, como, un, como dentro de los derechos humanos, entonces pues obviamente puedo defenderme y puedo aceptar y no aceptar porque entraría en un conflicto ético y tengo que hacer caso a mi conciencia. Entonces, tengo un rol y tengo que cumplir con ese rol y podemos mirar otras estrategias y entrar a acuerdos, pero no estar asumiendo todo. Entonces, eso ha sido culpa de los intérpretes que están asumiendo todos estos roles. Y es que de igual manera, como se mencionaba en la mañana en la ponencia de Margarita, Margarita es una persona que hace unos 20 años eh, trabajó en el ICAL como docente también tiene su rol de intérprete, fonoaudióloga también 20 años, hace 20 años. Y su rol actualmente, si mal no entiendo en estos momentos, como muy bien lo mencionaba Joaquín, lo que está diciendo ya, eh, pareciera que nos estuviéramos devolviendo a lo que sucedió en Colombia hace 20 años, de estar aceptando varios roles al mismo tiempo. Entonces, eso no debe suceder. Nosotros somos, y u, las personas sordas también quieren que nosotros seamos intérpretes con varios roles, tenemos que repensarlo. Ok, vamos con la última participación en Zoom. Está Lina Yance con nosotros. Con eso terminamos las preguntas de Zoom e iremos con las preguntas acá en sitio. Entonces, Lina, tienes nuestra atención. Está muy oscura. porfa la luz. Joaquín, eh, bueno. Yo quisiera eh, explicar con mayor claridad con respecto al tema del sistema, qué es lo que nos facilita realmente. Eh, yo sugeriría que FENASCOL tuviera un archivo de pronto de los cursos que ya eh, dictaron de pronto la base de datos de las personas que pasaron por ellos. Eh, no sé, por ejemplo, eh, eh, con la licencia de conducción, que la tenemos aquí, es original, es original, eh, con un nombre, algo parecido, como una licencia para los intérpretes generales de FENASCOL, que de, la persona que cuente con un perfil idóneo, que tenga su número de identificación, que cuente con un perfil, no, pues, eh, que de pronto tenga un perfil básico, porque es que el sistema nos facilita absolutamente todo, desde... Por ejemplo, yo tengo eh, la tarjeta de crédito, eh, pago impuestos, eh, sí, es igual a lo que puede hacer FENASCOL ahora. FENASCOL puede tenerlo y tiene las bases de datos en todo su… no sé si, si soy clara, Joaquín, es una, es una propuesta nomás. Muchas gracias. Bueno, Lina, hola. Ah, ¿en qué cámara estoy? Ahí está, ok. Perfecto. Eh, Fenascol ha venido trabajando eh, y en los cursos ha tenido infinidad de personas, muchísimas personas, eh, y pues la base de datos es muy larga. Pero eh, todas las personas que han estado dentro de los cursos, eh, no se les puede dar una certificación o una tarjeta de intérpretes, porque es que los cursos son de lengua de señas, para aprender lengua de señas. El certificado como tal, por ejemplo, eh, los cursos eh, intermedios que se tienen, dicen, y tiene un recuadro en su certificado que dice que no es acto para ser maestro de lengua de señas o intérprete, allí lo dice. ¿Por qué? Porque este certificado, eh, algunos eh, de, están solamente, se enseñó lengua de señas. Entonces, los intérpretes, si llegan a mostrarlos, pues no es, es realmente que sea un intérprete, tienen que aprender otras cosas adicionales, ¿sí?, eh, esto eh, en la hoja de vida pueden estar, pero no es un intérprete eh, quienes han cursado estos cursos, entonces darles un reconocimiento a estas personas, pues la verdad no se pudiera hacer, en lengua de señas obviamente se necesitan unas competencias que hayan aprobado unos cursos eh, que de pronto eh, aprueban estos cursos con unas competencias para lengua de señas. Eh, pasan a los primer intermedio, al segundo intermedio, pero eh, no tienen las habilidades porque hacen falta la formación, ¿sí? Porque son cursos de una lengua y los cursos de intérpretes son la formación es diferente anteriormente no habían universidades no había educación superior entonces dentro de los requisitos mínimos se pedían los cursos básicos de lengua de señas y se hacían unos exámenes que anteriormente pues se hacían pero como se decían las entidades eh, no tenían el conocimiento en el tema de intérpretes de sordos y estaban escogiendo pues a las personas que en las hojas de vida eh, veían que tenían de pronto alguna experiencia y ya entraban a trabajar, cuando nos dábamos cuenta pues no tenían estas habilidades, estas competencias y se debe hacer esa incidencia de que las organizaciones o no sé, las organizaciones de sordos o se haga una evaluación de intérpretes que pueda supervisar el tema eh, de las competencias lingüísticas, pero los cursos no son formación para intérpretes. Ok, entonces ya terminamos con las participaciones en Zoom. Quizás algunos tienen inquietudes, las pueden ir dejando en el chat o las pueden enviar al correo de, de Fenascol y desde allí pues les iremos respondiendo más adelante. Obviamente no podemos responder inmediatamente, como les comentaba, lo responderemos más adelante. Tenemos espacio para más preguntas acá en la sala. Bien, ¿me ven bien? ¿Los dos me ven bien? ¿Por acá o por allá? Bueno, eh, yo sé que desde, el 2000, desde 1998 eh, hemos hecho una reflexión, pero en este momento, ¿por qué no está la Federación de Intérpretes acá, o FENILC? No entiendo por qué no hay participantes. En estos momentos hay intérpretes que generan conciencia y están participando, pero es importante que las asociaciones estén aquí porque es un tema muy delicado y, y pues posiblemente encontremos eh, personas que se segreguen o grupos segregados porque realmente, ¿quién decide la ética? Eh, realmente... Eh, en el SENA, por ejemplo, se llevan normativas autónomas. Es importante generar un estándar porque eh, hay una preocupación latente porque se manejan diferentes aspectos. Sí, así es. Sí. Entonces, eh, desde FENASCOL, cuando se hizo el documento, no fue eh, de manera privada sino que eh, pues a las organizaciones, a FENIL, eh, se les dijo pues que eh, podían eh, mirarlo, pero pues también no solamente, o sea, no se subió en plataforma y se dejó ahí para que lo miraran, sino que se hizo un plan, unas citas. Eh, con FENIL, con las asociaciones de intérpretes, algunas asociaciones que no son afiliadas a FENIL porque sabemos que no todas las asociaciones de intérpretes son eh, federadas a FENIL entonces para los representantes de FENIL eh, se les hizo la invitación también a las otras asociaciones de intérpretes desde FENASCOL se hizo una mesa de trabajo, se presentó el documento y ya después eh, se piensa hacer ese proceso también con el INSOR. Es muy importante reunirnos con el INSOR porque el INSOR es el responsable de la ANILSE, de la evaluación de intérpretes. Si sí, esa es la seña, ¿verdad? Hacer la seña. Perfecto. Aclaro la seña, sí. Y también del registro, del registro nacional de intérpretes, eh, el INSOR es el responsable de esto. Entonces, con el INSOR eh, posiblemente podamos trabajar de la mano con este documento. Además, el INSOR tiene experiencia porque el INSOR ya anteriormente ha hecho formación de intérpretes, también ha hecho ese trabajo de investigación y tiene los referentes de los códigos de ética a nivel internacional. Entonces, este es un tema pues, histórico que en este momento no tengo el tiempo para contarlo, pero tanto INSOR como FENIL... Eh, las asociaciones de intérpretes es un proceso que se tiene que hacer, eh, es obviamente una ganancia, es un trabajo que se tiene que hacer mancomunadamente y eh, el INSOR eh, de pronto vimos que iba un poco más adelante, entonces FENASCOL empezó como también a, a hacer sus avances del el código de ética y eh, que pues FENASCOL y FENIL siguieron adelante porque INSOR ya había empezado con este proceso. Eh, ya llegó la pandemia, entonces como Fenil no sabemos en este momento, tienes razón, eh, no es una crítica, no quiero que lo tomen así, pero pues qué lástima en realidad que no estuvieron acá del el Congreso. Eh, se hizo eh, las la publicaciones, se hizo toda de que iban a ver el Congreso aquí en Pereira eh, y pues en realidad vemos la ausencia de ellos aquí y pues es una lástima que no estén con nosotros. Eh, nosotros no hicimos una invitación específica porque fue una invitación abierta a todas las personas que quisieran participar, eh, pero pues no los vemos en el panorama, han estado muy silenciosos en realidad. Entonces, la verdad, pues eh, tenemos como ese sinsabor, como eh, lastimosamente no estuvieron, pero pues obviamente tenemos que reconocerlos como federación y pues vamos a hacer ese trabajo también con la academia, porque con la academia, con las universidades, es importante hacer ese trabajo, porque las universidades, como anteriormente, creo que alguien dijo, que se estaba pues se daba una tarjeta profesional, y lo mismo, pues eh, esperábamos, así como se graduaban de algunos eh, profesionales, hacen un juramento hipocrático, entonces, por lo tanto, deben... Eh, estar, eh, es importante que las universidades trabajen de la mano antes de que se gradúen y cuando hagan este juramento, hacer un juramento de que Dios y la patria eh, los juzgue o la sociedad también... Los juzgue porque algo así es ese juramento porque se comprometen a hacer ciertas cosas y a cumplir con ese código deontológico. Entonces antes de esa graduación pues se debe hacer eso y eso debe hacerse con las personas que se vayan a graduar como intérpretes. Entonces es importante y son procesos que se tienen que seguir de aquí en adelante. Bueno, primero que todo agradecerles a ustedes, a los panelistas, también al servicio de interpretación. Con respecto al tema de FENILC, tengo una preocupación, porque sí han brillado por su ausencia y es claro lo que nos cuentas, pero FENILC, eh, no sé si de pronto desde las asociaciones y los presidentes se pueda apoyar y generar una charla, una relación un poco más constante porque no es claro el tema de FENILC, que no, han, no se han manifestado, pero eh, de pronto desde los presidentes de las asociaciones se pueden generar comités de jóvenes, comités de mujeres, pero también un comité de intérpretes o un equipo de intérpretes para que se pueda construir y se puedan generar relaciones desde los intérpretes para que se pueda construir realmente un equipo claro. Eso es todo. Muchas gracias. Y es que también tiene que ver con la estructura del movimiento asociativo. Bueno, eh... Sebastián puede responder porque él hace pues, el doble rol, también hace parte del eh, consejo directivo. Bueno, dentro de las asociaciones, algunos tienen estos comités. Eh, pues anteriormente empezaron a abrirse estos comités, posiblemente se tienen. Eh, yo anteriormente hacía parte de Azortol, era socio de Azortol y allí surgió la idea de hacer el comité de intérpretes hace, no sé, como 2009 más o menos para esa fecha. Azortol creó el comité de interpretación y algunas asociaciones siguieron replicando ese modelo, pero eh, en este, el tema de las asociaciones de intérpretes también es muy positivo. En este momento Sebastián y yo, nosotros hacemos parte de una asociación de intérpretes, eh, su nombre es Tilsan y su seña es esta, esta es su seña. Eh, es la eh, Asociación Andina de Traductores e Intérpretes de Lenguas de Señas. ¿Y por qué? Porque vemos la necesidad de estar agremiados, de trabajar, de hablar del tema de interpretación y es importante hacerlo. Porque si, por ejemplo, si nos invitan a un foro, podemos saber quién puede ser el representante si queremos participar. Se tiene información que se está haciendo también, eh, así como las asociaciones de las diferentes profesiones, como se tienen de médicos, de arquitectos, porque es importante que el trabajo con la comunidad sorda, ese trabajo mancomunado, eso es lo más importante. Bien, mm -hmm. agregando a lo que menciona Joaquín, yo quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, en Nariño, en Pasto, hay dos asociaciones. Una, que es esta, y la otra, que es esta. Entonces, juntas han ido trabajando de la mano con los intérpretes, y esto es de tiempo, no es sencillo empezar a, a romper esas rencillas que se tienen, ir buscándonos en el medio, pero lo hemos logrado, entonces tienen esas estrategias, entonces eso es lo que nosotros queremos, vengan, reunámonos, hablemos, expliquemos cómo sería este proceso y nosotros los apoyamos, claro que sí, no es como ustedes allá... Ustedes nos apoyan pero nosotros no, no, la idea es que trabajemos siempre articulados, nosotros desde esa asociación surgieron diferentes situaciones con los intérpretes que teníamos una necesidad latente, la asociación empezó a crecer, hace poco se, cre se creó un comité pero ¿qué, ¿qué sucede allí? Entonces cuando surgen esos, esos inconvenientes con el servicio de interpretación en las diferentes entidades, entonces empezamos a hacer esos apoyos, a hacer ese trabajo articulado y eso se puede hacer, claro que dentro de la asociación se puede hacer. Entonces, eso es importante, que depende un poco también de la estructura de la asociación y eso la historia nos lo ha mostrado, que la asociación ha estado sobre el control y dejar de lado, o por los traumas que se tienen, por las situaciones que se nos han presentado, no quieren trabajar con la comunidad oyente o con los intérpretes, pero hay que romper eso y hay que trabajar en pro cuál es el objetivo, no es solamente pensar en mi asociación, yo como persona, el yo, yo, yo. No, hay que pensar en la comunidad y garantizarle el acceso y la accesibilidad a toda la comunidad sorda. Me gusta mucho tu respuesta. Me gusta mucho este panel. Eh, yo quisiera darte un poco de contexto con respecto al código de ética eh, lo, muchas personas no, no conocíamos algunas situaciones, pero las asociaciones que están creciendo y que son nuevas, pues desconocen también del trabajo de FENASCOL y no, pues no nos hemos enterado. Es importante que nos puedan dar un taller a nosotros, a las asociaciones y también a los jóvenes. Yo hago parte del comité de eh, y pues realmente es de CNJS y es importante que nos puedan brindar un taller, porque perdón qué pena, yo soy un poco eh, de pronto desobediente. Eh, quisiera también hacer otra pregunta, otra, eh, recibir otra aclaración. Eh, nosotras las personas, nosotras en, en el contexto académico, entonces nosotras las personas sordas debemos casi que formar a los intérpretes, o sea, esto es así, porque realmente no entiendo si están contratados para brindarnos un servicio, porque tenemos que nosotros eh, como formarlos y siendo nosotros desde el punto de vista de estudiantes. Otro aspecto, por ejemplo, Bueno, si quieres, es yo lo que responde. la comunidad sorda me manifestó, entonces quería traerlo en este momento. ¿Me estás mirando ya ok perfecto entonces eh, si quieres mañana en el tema de aso asociacionismo te puedo dar respuesta acerca de eso desde Fenascol eh, en este momento pues estamos haciendo unos cambios eh, precisamente eh, con, vamos a pensar en esos talleres, en esas formaciones, y son esos ajustes positivos que se están haciendo desde la estructura de FENASCOL, y que de aquí en adelante se les va a dar ese apoyo a la comunidad sorda. Eh, obviamente, eh, bueno, como así, algunos dicen, Joaquín, subdirector de programas, ¿qué es eso? No hemos entendido. Bueno, mañana vamos a hablar un poco más del tema, y va, vamos a ver cómo se les va a prestar atención a la comunidad sorda desde allí. Y quisiera añadir algo más con el tema de la creación de las señas o más bien el de, del, de estar preguntando cuál es la seña de algo, ¿no? Muchas veces el intérprete, pues más bien, el intérprete debe preparar un servicio de interpretación. Y sabemos que existen dificultades también con el tiempo. Por ejemplo, mis colegas que están acá, hay una coordinadora del servicio de interpretación, ella recibe los uh, PowerPoints, recibe, yo se lo acabé de enviar, y ellos con el tiempo, ellas con el tiempo es que están recibiendo la información así muy encima y están preparando el servicio de interpretación. Entonces hay una parte de la conciencia del intérprete y por ejemplo claramente cuando uno está prestando su servicio de interpretación en un ámbito académico pues obviamente es diferente el nivel que allí se maneja y muchas veces se están preguntando las señas que allí se tienen. Como muy bien lo mencionaba Joaquín, se habla del código de ética, y ese código de ética entonces también debe ser eh, el principio de selectividad, está allí. Entonces uno como intérprete de lengua de señas y quizás tiene un léxico muy básico, no debería estar aceptando un servicio en la academia. Podría estar diciendo sencillamente no gracias, muy amable, y hacer, aceptar otro tipo de servicios en los que sí tenga las competencias para poderlo hacer. Y tiene que, tener, tiene que ser consciente de que necesita un tiempo para preparar. Yo quisiera agregar algo ahí sobre los neologismos, quisiera aclarar eso. El problema es que siempre estamos pensando que necesitamos una seña para cada una de las palabras. Ok, eh, sí, si estamos en un contexto nuevo en el que nunca ha habido una persona sorda y llega por primera vez y se accede a ese espacio, vamos a encontrar conceptos nuevos, eso es así, y de pronto es necesario los neologismos. Pero no es inmediatamente, eh, el intérprete puede recurrir eh, al deletreo, eh, de pronto la persona sorda va a decir qué es eso y el intérprete le va a decir, pues pregunte. Entonces, eh, el responsable de preguntar es el, la persona sorda, el maestro tiene que hacer la aclaración y es el profesor quien da la aclaración. Y el mismo estudiante cuando tenga el concepto puede más adelante hacer un proceso de planeación lingüística eh, ahí dentro de la universidad con el maestro, con el intérprete. Y eh, obviamente con su rol como intérprete, ¿sí? Y el estudiante y entonces en todas las universidades eh, los profesionales sordos que también están trabajando allí, que ya tienen esa experiencia, que tienen esas bases en lingüística, pues pueden entrar a, a colaborar en esos equipos. Eh, de pronto este término que nos hace falta una seña, entramos, acordamos y podemos asignar una seña a esta palabra. Así es. Bueno, ¿me ven bien? Buenos días para todos, para ustedes también. El tema que yo quisiera preguntar es con respecto al tema del código de intérpretes. Eh, la dificultad más grande con respecto a educación super, superior a la cual yo eh, me encuentro, quisiera saber de pronto desde las asociaciones, pues ya se ha aprendido algo pero con respecto al tema de intérpretes, hay muchos factores que, que no se cumplen dentro del código de ética y que nosotros, pues, de pronto corregimos nosotros como personas sordas. Pero entonces hay otro grupo de personas sordas que les, que les permiten a ellos, entonces a ellos sí les hacen las actividades, les colaboran. Entonces nosotros hicimos una denuncia ante los, ante los rectores de, de la institución y... Pues dijeron, no, mire, eh, él es profesional de la Universidad del Valle eh, eh, y otros papás llegaron y no, son muy colaboradores con nuestros hijos, entonces realmente nosotros pues entendemos que debemos sancionar y corregir y todo, pero la, el otro grupo de, de personas sordas como que están a favor de, de esta persona o de estos intérpretes, entonces realmente yo les decía, mire, es que hay que ser puntuales, hay que esto, lo otro, está fallando en la ética en esto, pero pues ellos por ser tan paternalistas estaban de acuerdo con este tipo de actitudes. Ah, bueno. Es algo supremamente difícil, no solo pasa en tu región, pasa en todas las regiones de Colombia. Lo mismo, no hay una ética y también es importante mencionar que nosotros queremos trabajar en esa parte de la formación también a la comunidad sorda, ¿por qué? porque no solamente los inter... es que yo sí sé, yo sí sé cuáles son las funciones yo sí sé cómo funciona el servicio, esto, esto, los, los pilares del servicio, no también hay que educar y también hay que enseñar a las personas sordas para que sepan, ¡ah! Claro, un servicio de interpretación consta de esto, esto es es importantísimo, porque se, se, se segregan, se, se, se separan y entran en conflicto de intereses, entonces no, es, hay que hablar del tema, si bien el intérprete está pensando, ok, necesito dinero, eh, quiero estar en la universidad, yo quiero manejar cosas, listo, pero y la comunidad sorda está aquí, que quiere también estar allí, eso es importante, hacer ese llamado, lo mismo, una entidad que no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Entonces, pero bueno, ¿y cómo es? Venga, miramos para que usted no cometa errores. Entonces hay que traer a un experto en interpretación, una persona sorda que haga todas las aclaraciones pertinentes, lo mismo, entonces hay las personas sordas, hay que explicarles, aclararles todas las definiciones, entender y que ellos apropien cómo funciona el servicio de interpretación, cómo funciona ese código de ética y hay que masificarlo y hay que hacerlo y ese es el trabajo que tenemos de aquí en adelante y es una responsabilidad no solo de nosotros, los que estamos aquí sentados, y es una corresponsabilidad con toda la comunidad, con las aso asociaciones, con todos. Entonces, por ejemplo, tenemos intérpretes que quieren ganar ese protagonismo y hay personas sordas líderes que dicen, no, estoy en desacuerdo con tu actitud, con tu comportamiento. Y hay personas sordas que dicen, sí, es que gracias, es que él nos ayuda, él nos informa. Y eso es lo que pasa y hay que decir la realidad. Entonces esas son las situaciones, hay intérpretes de esa, de esa índole como les estoy manifestando. Entonces es de nosotros la responsabilidad de formar, hacer transferencia de conocimiento para que las personas sordas se apropien de ese conocimiento y sienten una postura, que sentemos una postura como comunidad, que podamos hacer la denuncia ante las entidades e instituciones pertinentes y generar esa formación. Y es que quisiera añadir algo más, y también se trata de la formación a las personas sordas y también a los intérpretes y también a los docentes, a las entidades, administrativos, los demás oyentes que no tienen ni idea de qué se trata el rol del intérprete, cuál es el rol, cuáles son las funciones y qué es todo lo que envuelve este contexto, porque muchas veces en las universidades donde se contratan los intérpretes no se tienen ni idea de esto y hay que hacer una formación. Voy a agregar algo. No, no, Bueno. Bien, muchísimas gracias por responder las preguntas. Ya han terminado las preguntas que se tenían acá acerca del código de ética del servicio de interpretación. Gracias. Démosles un aplauso y un agradecimiento a nuestros panelistas, a todos. Si tienen alguna inquietud, alguna otra pregunta, pueden acercarse personalmente a cada uno de ellos y preguntarle a Joaquín directamente. Preguntarles a ellos a ver cualquier duda o otra inquietud que tengan, ya sea desde las asociaciones, que aquí ya nos dimos cuenta que es importante trabajar de la mano y buscar el bien de la comunidad sorda colombiana. Muchas gracias, Daniela. Bueno, agregando, también agradecemos a todas las personas sordas que vinieron a preguntar porque querían una respuesta, la verdad es muy emocionante, porque seguimos aumentando nuestro conocimiento, seguimos con nuestro programa y ya…